El 13 de mayo de 2021 marca el centenario del nacimiento de Sri Vasant Paranjepe. Él nació en 1921 en Pune, India. Sus padres fueron Vital y Ragma. Brillante en sus estudios, a los 15 años, en 1937, aprobó el examen de admisión y zarpó a Inglaterra para estudiar Ingeniería en la Universidad de Londres. Antes de comenzar sus estudios de primer año, ya él había aprendido a volar un avión. En Londres también se unió al Movimiento por la Libertad de la India y se dio cuenta que era más importante servir a su país que continuar sus estudios. Por lo tanto, regresó a la India y durante 10 años trabajó, trabajó activamente con Mahatma Gandhi en el movimiento de lucha por la libertad. shibha quedó profundamente impresionado por el camino de la verdad y la, na, y la no violencia para alcanzar la libertad. Cuando se completó ese trabajo y la India quedó libre, él dejó la política. Más tarde, Sri se dedicó a la familia y a los negocios. Él quería abrir una fábrica de papel en 1958 y así vino a tomar darshan de Paratma Sadhguru Sri Maharaj y obtener sus bendiciones. Pero en ese momento su camino fue cambiado, de la prosperidad material a la iluminación espiritual. Durante 13 años realizó sus prácticas espirituales bajo la dirección de Paramah Satguru. Y Más tarde Parama Satguru orientó a Shiva-san a llevar el mensaje de Satya Sanatana Dharma a través del sur de la India. Satya Sanatana Dharma, es el quinto sendero, como se revela a través de los Vedas. El 13 de diciembre de 1970, Paratma Sargurú Sivirana Maharaj ordenó a shiva -san, lleva nuestras benditas palabras a la gente del mundo y comienza el trabajo desde los Estados Unidos. Entonces, el 20 de junio de 1972, a la edad de 51 años, Shiva San partió de la India y llegó a la ciudad de Nueva York para difundir por primera vez el mensaje del quinto presendero en Occidente. Shiva comenzó a viajar de una ciudad a otra, de un país a otro, compartiendo el mensaje con todos los que encontraba y donde quiera que estuviera. Durante 37 años viajó incansablemente por todos los continentes y a más de 60 países para compartir el mensaje de Agnihotra y el Quíntuple sendero. shibha -san llevó un mensaje simple, sanar la atmósfera y la atmósfera sanada te sanará. Mucha gente en todo el mundo realiza disciplinas diarias recomendadas por él, tales como el Agnihotra y otros yagñas de sanación. Promovió la sostenibilidad ambiental, y la autosostenibilidad, y nos reveló el camino para amar y cuidar la naturaleza. Siempre Shiba Sam animó a la gente a vivir con aspiraciones elevadas que iluminarían sus vidas. Sus palabras siempre fueron de esperanza, aliento, exaltación y ennoblecimiento. Shiba Sam tuvo una bondad maravillosa y una intensa simpatía hacia todos. Sigamos sus pasos y esforcémonos por servir a todos los que están cerca de nosotros. Shiva san vino a este mundo para compartir el mensaje del quinto sendero A menudo él decía que es Shiva Yanan Maharaj el que está realizando la obra a través de él. Vivió una vida ideal que todos aspiraríamos a vivir. Si tuviéramos que resumir su mensaje, ese sería, mantén la mente pura, hazlo con amor. Aprendamos a llenar este momento con amor y no se requiere nada más. Llenemos todas las esferas con amor. Ama a todos, todo el tiempo, en todas las circunstancias.